Eh, bueno, ¿cuál es la, el mito de Prometeo? Es un escultor rebelde que robó el fuego de los dioses. Otorgó a los hombres el símbolo de la vida para que fuesen como los dioses, regalándoles la inteligencia. Fíjense. Eh... En el Olimpo estaba el fuego de los dioses prohibido para los hombres y Prometeo los roba con el, con el propósito de dar a los hombres esa sabiduría, esa, la inteligencia. Estamos en la edad de bronce, cuando existe la humanidad, pero una humanidad diferente a la que hubo después precisamente el fuego le da a los hombres características que lo hacen un ser superior fuerza de león velocidad de tigre astucia de solo timidez de liebre vanidad de pavo prometeo es un titán como expuesto Galo cómo se que... llama padre, su madre, Galo. Eh, Prometeo. tendría a ser Gea y Urano. Muy bien. O sea, Gea es una uno de las diosas eh, del origen, ¿no? Los dioses, las diosas tectónicas primordiales. Y también Prometeo. Pero más que... Eh, un dios tectónico o un dios primordial es un titán civilizador. Es decir, está vinculado con las fuerzas primordiales de la totalidad del ser, pero su rol es ante todo civilizar y otorgar al, a los hombres de esta tercera edad, que es una edad de bronce, que es la edad de bronce, lo que señala acá, la inteligencia, la sabiduría, la astucia, la ferocidad, etc. Además, es un civilizador porque enseña a los hombres las ciencias y los oficios, arquitectura, astronomía, matemática, navegación. Por si acaso estas diapositivas están en la, en la carpeta, ¿no? necesitan. medicina, metalurgia y otras. Entonces, fíjense, se trata de un muy importante dios en la evolución de, o la involución de las edades. De alguna manera, no todas las edades representan una decadencia. Lo que hemos hablado en la anterior clase de la visión de Hesiodo como una visión decadentista de la historia, Tampoco es de forma absoluta. En la decadencia también aparecen ciertas características, ciertos rasgos que hacen que eh, haya cierta evolución, cierta mejora, cierta superación. Prometeos también quiere decir astuto. ¿Sabías eso, Iván? No solamente previsor, sino... Astuto o de inteligencia notable, y también significa prudente. Entonces, esas son las características de este dios. Eh, tiene un hermano que es el Pimeteo, que, el que también ha hablado Galo, que es lo contrario: ¿no? es necio, tonto impulsivo. Y él es el responsable de derramar los males sobre la tierra al abrir la caja de Pandora. Como dijo Galo, Zeus lo castiga, castiga a Prometeo, por robar el fuego. Y para eso utiliza a Pandora. En ese sentido, no todo es decaimiento, pero en general hay un final terrible, dañino, o un final de resultado, diríamos, deleznable. Gracias a Prometeo, la humanidad mejora, se vuelve inteligente, sabia, astuta también vanidosa no todo es eh, de un solo color por decir así prometeo hace ser hombre también vanidoso astuto también tímido entonces eh, esto es muy característico de la mitología griega no, no son eh, cualidades diríamos eh, que eh, podrían ser asumidas como características de un perfil, sino siempre hay matices, siempre hay eh, aspectos de uno u otro sentido, con una u otra característica. La humanidad es beneficiada, pero después es castigada, y nada menos por la difusión de todos los males, las miserias, los dolores, las enfermedades que minan el cuerpo. Hasta la edad de, de plata, si se acuerdan, no hemos visto, ¿no? La edad de plata según los hombres viven con los dioses en la edad áurea o de oro, siempre jóvenes, es decir, los hombres son como dioses porque son jóvenes, no envejecen y son inmortales. O cuando mueren, muere de forma tranquila, porque también es posible que mueran. O sea, es posible que vivan mucho tiempo pareciendo inmortales y algunos tal vez hasta inmortal pero la muerte acontece de forma tranquila. En cambio, en la edad de plata aparece la vejez, la muerte, las enfermedades. ¿Por qué? Precisamente porque en esta edad y con mucha más claridad, esto no es muy, no está muy ordenado cronológicamente. ¿no? En la de plata y en la de bronce aparecen las enfermedades, aparecen las guerras y esa tendencia decadentista de la historia se consuma más todavía. Y en eso tiene que ver Pandora, y en eso tiene que ver Prometeo, en eso tiene que ver la caja abierta por el Pimeteo. Entonces, es una visión decadentista, pero que tiene sus matices y bemoles. La humanidad es beneficiada, pero después es castigada. Y aparece en la tierra ya Plenamente en la edad de, de bronce, aunque hago también ahí la edad de plata, la envidia, el despecho, la venganza, las miserias, los dolores, las enfermedades. El castigo es Prometeo encadenado, ¿no? Esta obra de. esta obra clásica de la literatura que consiste en que es encadenado a una roca del Cáucaso, donde un águila le devora las entrañas cada día, sus entrañas crecen, eh, y al día siguiente son devoradas de nuevo. Finalmente, eh, en los Oaxos y los Días, y en otras obras de la mitología, Zeus lo perdona, pero le dice que debería llevar una roca del Cáucaso en un anillo para que simbólicamente siga encadenado una roca del Cáucaso porque el benedicto de Zeus del castigo es que permanezca la, etern la eternidad encadenado entonces le perdona de ser devorado y lo libera con ese anillo como símbolo. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de Pandora también, para comprender mejor esta visión decadentista de la, de la historia. Es un producto de Zeus. Su nombre, Pandora, como ha explicado Galo, es, puede significar tanto la que reúne todas la, todos los regalos las albricias son los regalos de las diosas y de los dioses incluye Apolo o también su nombre puede significar ahí dice Pandora como ven ¿cómo pronunciarías tú Iván? Pandora cuando, la que da todo, también puede significar eso, la que da todos los regalos o es la que recibe todos los regalos, ¿no? sí. las dos cosas podrían significar, de todas maneras en el relato mítico, Atenea la vistió, las gracias la encollaron, las horas la, le dieron flores, Afrodita le dio su belleza, Apolo le enseñó música, o sea, es un techado de virtudes realmente, ¿no? Pero es la primera mujer, y como en el Génesis, las mujeres son engañosas, ¿no? Es decir, en el imaginario literario, religioso, griego y judío, bueno, en el imaginario judío no son engañosas, sino las ivas, ¿no? Y claro, te entiendan al mal, al pecado, esa es la imagen de Eva en el Génesis, ¿no? Y aquí no es tan diferente, fíjense, la primera mujer que es bella, toca música, que está rodeada de flores, joyas y tiene galas como su vestimenta. La primera mujer inteligente y bella es una seductora, y eso introduce en la historia una figura que, en el fondo, coadyuva a la decadencia. ¿Y qué decadencia? No? En el caso judío es el pecado como mancha de la humanidad en el caso de Pandora todos los males sobre la tierra haciendo que cambie la edad áurea que todo era tranquilo, inocente y en muchos casos eterno por la violencia la guerra, el deseo y la enfermedad y la maldad Hermes le negó la inteligencia no era esa es otra característica del imaginario viejo, ¿no? No era significativamente, o oh, la cosa reto, inteligente. O sea, en el Génesis, ¿cómo aparece Eva? Eva tampoco es un dechado de inteligencia, ¿no? Sino de impulsos. Acá en Pandora, uh, en el, la mitología de Hesiodo, eh, de los tragedistas clásicos, aparece como una seductora fría, malvada y con poco brillo intelectual, o directamente sin brillo intelectual, objeto sexual envuelto en seducción. Lo que seduce es la belleza ritual ¿no? que ella exprese eh, en todas las albrices de las diosas es lo, ella representa el arte cosmético del maquillaje y la moda o sea fíjense es bastante actual ¿no? la imagen de Pandora apariencia, artimaña parodia y simulación eso es lo que dice este autor Jean Baudrillard, que seguramente conocen a ustedes sobre la seducción y que se aplica con toda pertinencia a la imagen mítica de Pandora.